Pues, Platícanos un poquito cómo es esto esta preparación eh, Pues han sido casi todos los días tres sesiones Cómo se siente el grupo Es una parte importante ¿no? para lo que se quiere en este torneo Sí, sin duda eh, La verdad que, que venimos trabajando muy bien Un poco intenso Creo que, que bueno, ya conocemos la manera de, del profe Sabíamos que iba a ser un poco dura Pero, pero es lo que, lo que nos va a dar la base para, para lo que resta del torneo Mayer es uno de los jugadores que se caracteriza por siempre estar recorriendo bastante el campo de, de los que más corre, de los que las estadísticas marcan, no que eres el que tiene mucho desgaste, esto de, desde luego debe ser importantísimo para ti, no esta base desde el trabajo. Sí, sin duda, como te dije, eh, es la base que, que nos vamos a mantener para el, el torneo, eh, mismo yo como todo el equipo la verdad que, que lo necesitamos es una parte muy necesaria y, y como te dije se sufre un poco pero, pero bueno después tiene sus frutos bueno se, se anuncia ya cómo va a empezar el torneo Santos Laguna o bueno la, el resto de las fechas pero son dos, dos jornadas iniciales de local con, con rivales, vaya de cuidado eh, lo han analizado ya, lo has pensado has visto cómo les irá en este torneo con estos, este inicio Sí, hoy en la mañana vimos el, el, las fechas de, de todos los partidos eh, la verdad que, que es un lindo torneo porque quizás el torneo anterior nos tocó esos partidos difíciles todos de visitante, eh, llegamos a jugar tres fechas seguidas afuera, la verdad que, que es un poco complicado y, y bueno creo que, que ahora nos toca a nosotros defendernos en casa y, y creo que nos, nos va a hacer muy bien eso Oye, se está conformando un grupo desde luego muy joven, ¿no? Obviamente, tú eres de las personas que ha tenido ya recorrido en Europa, que, que tienes experiencia tú, tanto Mateos y algunos jugadores más. Les va a tocar liderar este equipo. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? No, bien. La verdad que, que no tengo problema. Creo que, que también es el instinto de uno tratar de hablar a los más chicos, a los más jóvenes, a los que recién están haciendo sus armas en primera. Eh, pasé por eso y, y la verdad que, que en su momento los más grandes que me tocaron a mí me hablaron mucho Y me ayudó, entonces hoy en día me toca ayudar a otros más chicos Así que, que lo hago con gusto y, y es para ayudar al equipo también hoy vienen dos partidos de, de preparación aquí en Cancún El primero será precisamente con el equipo local, después vendrá en Chivas ¿Qué sacar de estos partidos? ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede rescatar siempre de esto? No, la verdad que no, no son tantas mediciones porque venimos con cargas muy, muy altas. Eh, el jueves, el día antes del partido, vamos a hacer triple horario. Entonces creo que no se puede medir como, como un partido oficial. Pero sí son cosas a mejorar, que el equipo se vaya sintiendo cómodo, que los nuevos eh, se acoplen al equipo, sepan la idea que, que tiene el profe, cómo nos movemos nosotros, eh, nosotros mismos también, cómo se mueven ellos. La verdad que, que va a servir para, para conocernos más como equipo y, y tratar de ser un, un equipo muy fuerte. Fernando, hay una estadística por ahí desde que Santos ganó su primer torneo en el TCM, que fue en 2012. Eh, cada tres años ha conseguido un título y en, en este torneo que viene pues digamos se cumple el ciclo y pues obviamente se crean las expectativas, no la gente empieza a voltear a ver las estadísticas ¿Tú cómo ves este dato o, o cómo lo, lo Como lo decís tú son estadísticas, eh, nosotros cada torneo lo jugamos para ganarlo ojalá que se dé y, y se cumpla esa estadística para la gente eh, pero para nosotros es siempre igual, siempre vamos a tratar de, de salir a ganar eh, cada torneo, cada campeonato, cada partido de eso nos caracterizamos, así se trabaja en el día a día y, y es la mentalidad del profe también. Entonces, lo que nos, se nos inculca es, es salir a ganar siempre, sin importar eh, fecha o lo que sea. Oye, pero ayer le preguntaban a Matú sobre ahí con el tema de la adaptación. En el caso de Brian, ¿tú cómo lo has visto en el tema de su recuperación? No, muy bien, cada vez está mejor. Eh, obviamente tiene algunas molestias que son normales de su lesión. Estuvo nueve meses sin, sin jugar. Eh, lo conozco, cada vez se siente mejor, la verdad que, que estoy muy contento de, de tenerlo acá en el día a día con nosotros, de, de que haga los trabajos con nosotros, eh, es el mejor jugador de nuestro y, y la verdad que lo necesitamos lo antes posible. ¿Cómo ha recibido al grupo Ignacio a Cijara. No, muy bien, muy bien, creo que, que bueno, están sufriendo un poco más que nosotros por no estar acostumbrados, pero, pero no, la verdad que son grandes jugadores, la verdad que nos van a ayudar demasiado y, y bueno ojalá que nosotros también podamos ayudarlos a ellos. Gracias. Gracias.